La pregunta es cómo registrar mejor en los procesos en Talent. Antes teníamos componentes para eh, obtener información de StatCatcher, LogCatcher y FlowMeterCatcher, pero aquí tal vez en la host ya puedes ver que también lo podemos definir en este sitio en vez de usar los componentes. Y eso te lo voy a mostrar ahora en el LogJob, comparándolo aquí con el Drop Better. Ya ves que le faltan estos seis componentes, 3 catcher y tres eh, file output. Y respectivamente aquí en los ajustes he puesto la conversión equivalente. Voy aquí a la pestaña Job, a la subpestaña Stats and Logs y he activado Use Statistics, Use Logs and Use Volume Metrics. O sea, lo equivalente a Stat Catcher, Log y Flow Meter Catcher. Y que se ponga esa información en archivos en la misma carpeta con los nombres que me sugiere aquí, talent. Y que también se captura eh, Java Errors, eh, T-Ties y t y también las estadísticas de componentes. O sea, tenemos en eh, términos de que estamos escribiendo a estos archivos la misma información. Y para que el último, que no puedo eh, configurar aquí, sea equivalente a esto. He copiado aquí ese nombre y lo he llamado Asserts file la salida ahí en este componente para que cumpla con el mismo esquema, el mismo naming de los otros tres archivos que ya hemos definido en los ajustes para registrar nuestro proceso. Bien, ahora si ejecutamos el proceso todavía da el mismo resultado que antes y aquí en la carpeta vemos los cuatro archivos de antes, ahora son archivos que ya son independientes de este proceso, o ya no tienen el nombre del proceso en el nombre del archivo, pero la respectiva información de registro sí está ahí, y también por ejemplo el nombre del proceso, su identificación, identificador de la ejecución y la respectiva información, por ejemplo aquí si salió exitoso, el flow meter, el tibor, y aquí nuestra hipótesis, y así puedes registrar tus procesos mejor, en talento.